Sí, yo tengo papel. ¿eh? Está ahí, mira. Ahí. Si tengamos el papel de dos legal aquí, lo que pasa es que estamos que está recogiendo a nosotros sin querer. Nosotros ni, sab ni sabemos si hay inmigración, si no, es que anda con esa gente recogiendo. Nadie sepa lo que Ale quiere hacer con nosotros, pero yo iba a trabajar, es que me encontré en la calle, me agarré con todo mi papel y me llevé, me llevé y me traí el coheté, y tú me tienes. Mi papel ahí. Entonces, lo que quiere es andar, andar a buscar a uno, para si no la verdad a uno. Licenciado Eury Rock, inspector de la, la Dirección General de Migración. En cuanto a los lugares que en casi inculcados aquí en la, en la provincia de San Francisco de Macorís, ahora mismo hemos.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 Eh, enviada al centro de acogida de Santiago para hacer una segunda verificación más exhaustiva, para ver lo que están inscritos, que no portan con documento en sí en, siempre hay un proceso, para así saber si están o no están en el plan perdón, hay, hay nacionales haitianos que a veces portan documentos que no son de ellos, o que están alterados los que están, o tienen documentos, están montados en el autobús es porque hay que hacer una segunda inspección ¿me entiendes? o porque necesitan otro tipo de verificación más que sea serio en el centro de acogida. Pero la mayoría, todo lo que está montado ahora mismo en el camión es porque están ya verificados totalmente y porque alguna situación presenta actualmente.